Yo los reparo, solamente amigos. Ellos dicen que tú haces armas de, de casera, es no, cierto. Eso es mentira. Yo solamente reparo rifles. Las demás herramientas que encontraron en el lugar, dice la policía que ya ustedes reparan con normalidad esas armas. No, porque eso, eso es lo que yo hago desde de toda la vida. Yo, yo trabajaba en la armería, en la armería de Arame. Y desde, desde ahí me quedé arreglando rifles y todo eso. ¿Y qué tienes que decir entonces a en la autoridad en cuanto a lo que se cierre? No, que eso de que yo arreglaba armas de fuego, eso es mentira. Yo solamente reparaba rifles de cacería, y solo eso.